Que ninguna buena historia comienza con alguien tomando un vaso con leche No, eh, no te digo No mames, creo que no vayan no de valentito, ¿verdad? Ve como lo dejaste, güey papi, sí. papi ¡Ábrete! Vamos a ver cómo le va mi historia aquí, en YouTube ¡Salud! ¡Hola, YouTube! Así es, este es mi primer video, soy Rolando Ávila ¡Primer video en YouTube! ¡Yeah! Mi primer vlog canal se habilita completamente para puras cosas inteligentes de comedia suscríbanse, suscríbanse, Todo voy a dar algo de tiempo, ya se suscribieron? porque se va a poner muy cañón este no es un canal justo de quejarse de las películas, ¿eh? lo que pasa es que es el primer tema y me encanta y vamos a hablar de eso, vamos en friega 1 ¿Qué onda con la escena de Aquaman? Que se levantó con cánticos, esos cánticos que agregó, yo no sé si acababa de ver la de Vikings Y andaba inspirado y, y puso ahí a estas niñas y ella cantar a un lado del agua como otros dos minutos de canción Dos minutos de escuchar a las señoras cantando, es como una onda religiosona, ¿no? Es un poema de Islandia <risa> ¿Qué hubiera pasado si Aquaman viviera en México y las señoras le cantan estos cánticos religiosos, no? Una espiga dorada por eso. del racismo que corta el viñador, se convierte en en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Qué niño tan lindo, y ojos tan azules, boca tan carada. Yeah. Vayando de valentito, ¿verdad? Notaron mis tatuajes, este, como medio rojos El duelín. Ojo, no tengo nada contra Flash Amo a Flash, amo a Barry Allen y toda su historia Pero hay muchas cosas que no creo, a ver Una regla de la escritura Dice así, yo puedo creer lo increíble pero no lo improbable No soy apto para decirla Pues les presento a alguien que sí es apto Qué barbaridad una vez más lo he terminado, lo hago cada semana La Puedo creer lo increíble pero no lo improbable Le creemos a las historias increíbles ¿Por qué? Porque son de los símiles, Porque el autor nos plantea algunas cosas en las que tenemos que creer Y es consistente con ello Ya lo dijo él O sea, yo puedo creer que un hombre puede volar Y que las balas le dan hasta en los ojos y no le pasa nada Aunque sea tan increíble lo puedo creer si me dices cómo creerlo Ah, lo que pasa es que él nació en un planeta que se llama Krypton. cuando llegó a la tierra de bebé, pues la luz amarilla de nuestro sol le da energía, es como una batería humana, entonces cada vez es más poderoso. Perfecto. A partir de ahí te creo lo que quieras. Tira rollos por los ojos, no necesito que me expliques cómo funciona la cosa, porque sí. Porque viene de criptón. Lo que no te creo, Flash llega a una veterinaria a pedir trabajo porque necesita dinero para sacar de la cárcel a su papá. A esa pobre veterinaria se ve que la señora le batalla para pagar la renta. Ese es el trabajo que te va a dar para sacar a tu papá. Ok, lo que pasa es que Flash es muy bueno y le gustan los perritos. Yo entiendo a Flash. Porque los perros son muy hermosos. Flash llega tarde porque seguramente, pues... En su mente piensa que si llega tarde nadie nunca va a sospechar que es Flash Aunque pues, la señora nunca ni se imagine ¿Y qué pasa? En la puerta se topa con una chica hermosa, maravillosa Él la ve Ella lo ve Se ven ¡Ey! ¿Qué hora venías aquí? Ay, sí, discúlpeme, discúlpeme para su currículum Ay, sí, aquí traigo mi currículum ¿eh? Venga Iris sube a su coche que está estacionado justo afuera de la veterinaria Es un auto clásico hermosísimo Y el coche tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu. Lo cual entiendo porque pues, los coches antiguos, pues sí, ya no es lo mismo, ¿no? Mientras tanto, un hombre va manejando su camión, tragando una hamburguesa y al señor pues, se le cae su hamburguesa. ¿Y qué hace? ¿Cómo es posible? O sea, yo entiendo que tú puedes ir hablando por teléfono y se te caiga el teléfono. ¡Ay! Se te cae, ¿no? Entonces, tú te agachas a recogerlo, pero tu vista siempre está en el... Pues viendo, ¿no? ¿Para dónde vas? No puede ser que hagas esto de... ¡Ey! Imagínate que yo, yo hubiera checado con él, ¿no? Es una incoherencia, nadie es eso. Ahora dices tú, bueno, está bien. Medio segundo que te distraes porque se te cayó tu deliciosa hamburguesa, ¿no? Medio segundo. ¡Fum, fum! Ok. Cuatro cuadras. O sea, cuatro cuadras de verdad, viendo hacia abajo. O sea, ¿qué no piensas que vas a chocar? Es una estupidez, Zack Snyder, perdón que te lo diga. ¡Ábrete! No es una cuadra, no, o sea, cu son cuadras y cuadras y el señor ya no le interesa. supone que es chofer, ¿no? No cualquiera lo, lo deja manejar un camión, menos en Estados Unidos. Pregúntele a mis amigos traileros. What's up, guys? Uh, to be trucker in the United States, uh, the CDLs kind hard to get. Ya que estudiar Pero sobre todo hace falta uh, sentido común para hacer trailero. Si, si no tienes eso, no. No lo haces. Este señor ya no le importa el mundo. Si quiere comer esa hamburguesa, y este... mientras esto ocurre, y Iris... Por fin arranca. Y ya tiene el semáforo a 3 metros. El cual está en rojo. Y va a cambiar a verde. El camión con el señor que ya trae esa hamburguesa le pega un carrito de hot dogs. Pues, entonces hace que el señor reaccione y frene. El problema es que Iris arranca. ¿A cuánto arranca ese coche? Mi carro, pisándole a toda la velocidad, lo mucho alcanza los 40 por hora. ¿A cuánto habrá ido Iris? ¿20 kilómetros por hora? ¿A 30? Porque como no es un carro que trae el mejor motor del mundo, ¿no? De cualquier forma, cualquier carro, cuando arrancas, aunque aceleres mucho, pues sí sales, pero cuánto, en 5 metros, digo, solo que traigas un Ferrari, pues sí, ¿no? Y como la pequeña Iris va viendo a, a Flash, y Flash a ella, le pega Iris al camión, le pega atrás, ¡pum! ¿Y qué pasa? Su carro sale volando. Puedo creer lo increíble, lo increíble pero no, no, no lo, lo improbaro. No, eso no, no es posible, eso no es cierto, ¿no? te puedo creer que Flash corre más de la velocidad de la luz, ¿por qué? Porque me explicas que él tiene algo que se llama la fuerza de la velocidad, que adquirió sus poderes porque estaba en un laboratorio y que hay un rayo y los químicos lo llenaron, te lo creo, pero no te creo porque yo sé que no es cierto que ningún carro que arranca 20 km por hora cuando choca con algo sale volando, no es cierto. Un coche que va a 30 por hora y choca con otro, es en en más... Le pegó atrás, no es como que el que venía con vuelito le pega a él y pues se entiende que fue un golpe fuerte, ¡no! El, el auto clásico que arranca le pega atrás al otro y se voltea y explota, ¡eso es imposible! ¡Pibe! Mira a la gente! ¿Cómo estás? Un coche que va a 20 por hora y choca y le pega a otro, ¿puede voltearse y explotar? Eh, no, creo, no creo, no creo, no creo que sea algo extra normal o un sabotaje. ¿Por qué dices? O sea, ¿qué pasaría si chocó un, un, un coche Porque, tan, tan corto de depende mucho de la velocidad. ¿A yo, 20 por pero, hora? ¿Va a 20? Yo, es imposible, completamente imposible que eso ocurra. No, no, sinceramente, esa entrada estuvo muy chafa para el pibe. El pibe merece algo como esto. que eso ocurra y entonces qué pasa es el de quicksilver perdón aunque me guste más DC, sí pero ya lo había hecho quicksilver lo había hecho Sonic que le hizo cámara lenta y flash pues puede moverse entre nosotros y le da el tiempo de agarrar una salchicha y guardársela pero lo que me impresiona más es iris choca ya va en el aire sabe que va a morir y su cara es de no mames sabes, ¿sabes qué cara pone la gente cuando está chocando pero ella luce increíble. Entonces Flash se pone frente, junto a ella y hasta... Le quita el cabello y le sonríe y todo el rostro Y luego la coloca en el piso y una vez más aquí no hay una reacción humana. Ella está en el piso, su carro sale volando, explota. <risa> Yo he visto carros que se voltean y no explotan. ¿Por qué explotó? ¿Cuál es...? Pues, ¿qué tenía ese carro? O sea, ¿ya tenía una bomba ahí o qué? ¿Por qué explotó? Usted es el experto en coches. Dígame, ¿es posible o no es posible? No, no es posible. El camión no impacta al coche. El coche impacta al camión y sale volando. No, eso es imposible. Es imposible que un coche caiga pegado por atrás de una vuelta volando. Caiga y explote. Ahí está. Bueno, lo está diciendo el experto. Mira, que está reparando aquí. Ella ve que su carro explota. Se acaba de salvar de la muerte. Y su cara es de wow qué día nadie hace eso nadie hace eso era para que estuviera estérica llorando qué le pasa qué le pasa a Zack Snyder no entiende cómo funcionan las personas de veras mientras flash con los perritos y sin tenis eso sí flash no tiene lana para sacar a su papá de la cárcel necesita cuatro trabajos pues tiene una casa como de 10 mil metros cuadrados lleno de pantallas han de ser muy baratas ¿no? no, no son baratas ¿cómo le hizo Flash? está ¿cómo? ¿cómo? mejor que sea que el papá y no se ande comprando estos plasmas no solo tiene plasmas tiene un traje hecho de fibra de cuarzo de no sé qué que no sabemos tampoco de dónde sacó pero no nos importa y no nos explica última incoherencia Flash por fin ya va corriendo saca el Speed Force finalmente está haciendo lo que tanto quería hacer ¿no? ¿Y qué pasa? Le dan un balazo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién le puede dar un balazo a alguien que va más de la velocidad de la luz? Puedo creer, Puedo creer lo, increíble, lo increíble, pero, pero no, no, no, no lo, lo improbaron. Improbaro. Dijeras tú, tal vez fue Deathstroke, tal vez fue Deadshot, tal vez fue Flecha Verde, o uno de los gatilleros infalibles de DC. Nah. Fue un simple y común parademonio. es Snyder. De lo sublime a lo ridículo en menos de cinco minutos. Bueno, señores, hasta aquí con las observaciones Hasta un nuevo video la próxima semana Antes de despedirme los dejo con una maravillosa frase Para que se motiven y yo los espero aquí en mi canal De Rolando Ávila Vlogs Cada semana, nuevo video, suscríbase Ya, aquí los veo Te he extrañado, pibes, sabías? Eh, es como un hijo Aunque sea <risa> tan mayor que yo este, este, Sí, pero este, bueno hay que, hay que buscarse Hasta encontrarse Pinche sabiduría eh. Ve cómo lo dejaste, güey. La frase del día. Se va a ir pensando en eso todo, todo el día. El señor que está atrás de ti también ha y dijo, ah, su puta madre si es cierto. <risa> el planeta es eh, ultradimensional. Lo dejaste pensando, chingón. Está pensando, hay que encontrarse hasta buscar. ¿Cómo? Ah, buscarse hasta encontrarse. <risa>